Sí, eso, eh, eso, ¿qué pasa, por Soy que estamos de vuelta con Tera, Estamos te de vuelta y espero que este mes ya empecemos con la rutina de vídeos, diarios y algún que otro directo. recordar los directos serán siempre por Twitch, a no ser que por algún evento especial lo haga por YouTube. recordar volvemos con los directos. Un fuerte like, un fuerte abrazo y comentad lo que queráis en. La cajita de comentarios, vamos a ver qué tal. Y a ver que sea muy entera. Si veis que va un poquito raro, pues explico. Si me acaba de actualizar la gráfica, y el OBS, cada vez que se actualiza la gráfica, pues me hace cosas raras. Por eso perdonar si veis algo raro, ¿vale? Bueno, o si veis que tengo esto petado, o si veis que me va raro, y que Esto es. Esto es. Un de piporre. Vale. Ha sido un jugatera. Por no si bastante. Así que perdonar por mis mmm, cagadas. Es que, no, en, es que no tengo sitio, la verdad. me tira a mierda. No me engañar. Equipar. Este es. Yo tengo mucho mejor. Este es. Lo que yo tengo mucho mejor, que hago? Está. Ataque 9244. Ah, no, estoy encantado. Entonces, por eso es. Entonces, por eso es. Aunque bueno, también que depende, ¿qué hago? Está. Bueno, a ver, que me han dado una cosilla por regresar. Que no sé si lo puedo hacer, ¿no? Porque no tengo a... eh, ni 50 o más. Y yo que ya me tengo? tengo. Tengo 50, ¿no? Vale, ¿y por qué no puedo abrirlo? Ahora. A ver, no, no tengo espacio, yo tengo todo reventado. ¿Y qué puedo tirar? Pues ya está Cualquier juego con esta ahora mismo Porque es la última clase Que se añadió a Consola Sin que por eso juego con ella Es la única manera que tengo para abrir esto. Vale. Voy a tirar más mierda, si es que no me queda otra. Esto. Esto me van entrando cada por tres Pues veo una que le podía guardarlo. Es que la verdad. Y si quiero pues la puedo comprar. Es que. Es una cosa que me van dando cada por 3 Y me digo a tirarlo. No tengo espacio, claro. Se me van a dar un montón de mierda. Pero, por ser un returning. Pues, Esto, puedo tirar. ¿Esto qué era? Gather. Esto, Gather. Dios mío, ¿cuánto hace falta? Bueno, ahora iré a algún lado y vendré o lo encontré en mi. ¿Es no? ¿La verdad? A ver, vengo a Request. Vanguard Request Vale, creo un dungeon, story quest, solo un juego, Naga Ballet Master. Naga Ballet Master. A ver, lo que más me va a dar va a ser esto. Claro está Pero no me apetece ahí. Venirme a Naga Ballet Master. A me creo que por aquí. Por aquí podría salir. No me va a dar mucho caso, la verdad. Una wheel shop, un cualquier más. No hay. Champions King Gatekeeper. Es sí, que podría haber alguna mierda de alta Bueno, no te... oh, sí ha pero no, no me compra nada. Podría haber un death de algún. algún manejado aquí. Vamos afuera, estamos en la ciudad de los elfos De los Elven, de los High Elf que Aquí quiero ser más, se llamaban High Elf ¿no? Tengo ganas de que llegue el, La época de Ion 6.0 Recordad que ya os dije Que cuando no tengamos Ion 6.0 En Ion América Jugaré junto con Carolina eh, y volveremos a grabar todas las guías, ya que eh, tengo entendido de que van a cambiarlo todo. Eh, grabaré tanto la guía de Aelios como también la guía de los Asmodia. Vale, eh, tendremos gameplay, tendremos de todo. Tendremos de todo. Aparte de mis otros jugadores, nos haremos nueva cuenta. Y empezaremos desde cero. Bien, y aquí, supuestamente, y aquí hay una mierda de esta, pero claro. Como yo te va por culo. Yo creo, creo que si me voy... Yo creo que si cojo el petate y me voy a otra ciudad, acabo antes, porque aquí, aquí, aquí está lejos, ¿eh? Ah, oh, mira, aquí hay un bunker, vale. Aquí hay un bunker. Pues voy a guardar todo esto ahora mismo. Me voy a bajar del caballito y a ver. Uf, alguien me mandado. Me han dado el libro para poder moverme donde yo quiera. Que me encanta. Me han dado un. ¿Eh? Un viaje habla Ah, para memorizar una cuanta. Vale. Esto para curarme, una mayor. Esto para comprar cosas, que de hecho voy a gastarlo ya. Y el que tengo que... Es el mismo. Vale, el que tengo equivale a lo mismo. El que tengo equivale a lo mismo. Esto ya no, ¿eh? Bueno, mejor. Bueno, pues lo que me llevo. Y esto... Esto sí lo tengo. Y esto... No lo tengo. Pues venga, la pirnasica sí lo tengo. Venga, juega. Eso que me llevo. Eso que me llevo. Es curioso que me pida... Ah, claro, porque no son, ¿vale? Y entonces lo puedo encantar. Uy, lo tengo que todo. Y el arma creo que cuando lo encante será mejor que lo que tengo ahora mismo. Vamos a ver Ha fallado No pasa nada Ha fallado No pasa nada Perfecto Y ahora Esta arma Es Mucho mejor Creo que es mucho mejor Que lo que yo tengo Vamos a ver Esta no no, esta es. A ver, eh. Si con la que tengo que ir para ahora mismo tengo 9494. Hombre, está obvio que me. Vale, pues. Vale. Mira, mira que chulo, ahí todo. todo roja. Vale, eso por ahí. Eso por ahí. Lo que tengo no puedo. No, no, que tengo no puedo. Bueno, pues ahora tengo esta quest. Que da mucha apariencia. Y dice que encuentre a Tamur. Y Tamur está en Cayato. Y Cayator está ahí. Y Cayato está. Ahí. Aquí. Aquí está Cayato. Está callado su puta madre Aquí está coño Mira, pues podía ir ahí? ¿Cómo? Pues cogemos, le damos aquí Y digo, quiero ir a callado Y ya está Y dejamos rápidamente, como el librico Con el librico este lo bueno que tengo que te puede Bueno, lo bueno que tiene el libro que te puede comer la cuadra de historia en nada Tenía, a moverte por todos los mapas Y te come la cuadra de historia que da gusto A lo bueno del libro este Pero en fin que calor, hace una calor ahora que verano Aquí donde vivimos ahora, Cardin y yo, hace una calor que no vaya. Pero bueno, normal, estamos, estamos, estamos en verano, ¿no? Y aquí, pues ya a buscar el objetivo Vamos a, a poner el callo Ahora iremos a matar Peña, pero primero es eh, level cincuenta y vale. <risa> Ajá, creo que lo vamos. creo que lo que lo, lo atacaban o algo ah sí yo okay. no que Let's drive the argons from our lands forever. Kaya, bless us all. Ah, <laughs> Oh. He, te, te han hecho un parecido. Por cierto, sé sí que me preguntas si voy a jugar a Blas Online. No, eh, una patata, te de muy... aunque tarda a 9 euros, pero no. Está. Muy mala, muy mala crítica. Y paso de comprarme un juego que sea otro, otro Revelation. Que tenga mucha apellativa, te gastas el dinero y luego eso es una puta mierda. No. Pero a veces prefiero probar el, el wow. Quiero pegar hostias. Quiero pegar hostias. Yo creo que ya mismo voy a pegar hostias. Ya hay calor, A ¿eh? La mala me voy a hacer una bangua rico ahí todo. Tuve que bajar los sudores la muerte. Venga, hombre, en serio. Me había salido a moverme por todos lados. Me cago en vuestra vida. Que la típica historia de, de moverte. Bueno, la típica cuadra de moverte por toda la ciudad. Para conocerla y luego no te da una mierda. Porque la verdad es que parece eso. La típica cuadra la de moverte por todo lado. Yo hay una escuela que la conozco y da mucha experiencia pero... Uf, es una putada esto de tener que estar... Eh, tira para arriba y habla con este, tira para pa abajo y habla con este La cual de la MMO así la odio Prefiero que me manden a matar 100, 100 muñecos, 100, 100 bichos que está en un mapa y si me lo pateo que no sea de arriba abajo, que por lo menos sea en cadena Report, eh? Dios mío, eh. Eh, cabrón, vale. Que chulo, el giro. Mm. Es eh, aquí, ¿no? Sí. Sí, porque ahora yo en combate Esto me suena a mí Creo que era aquí, porque la historia me la hice ya con la braula, eh. No sé con qué personaje me lo hice, pero... Por lo mismo yo estoy fumado y me lo estoy inventando, sabes, pero... El caso es... Me jodan, ¿en serio? Sí, quito vida, quito vida. Vaya mierda. La diosa de la guerra. La claro, ya ¿no? Me han dado un montón de experiencia Me han dado un semillón de experiencia Que me han llenado bastante la barrita A de aquí Y digo voy a ir a un poco el chorra Ah vale, de aquí no puedo, que tengo sería antes Vamos afuera Ahora dice que podría irme a Dragonfall Vale, a pegar unos cuantos tiros Pero yo creo que con el libro este que tengo podría irme a algún mapa de mi level... Aquí no puedo irme. A algún mapa de mi level y pegar uno cuando tiro a la bicha. Pasa que si no tengo activado lo del tema de la Rica para esa zona... No me hace la pena porque en realidad como se le vea... En realidad como se le vea con la Rica o yendo a esa instancia. Pero vamos. Ahora entrar a esa instancia hecho una hora. Y no hay tiempo. Recordad que los vídeos son de media hora. Media hora, 40 minutos. Aquí sí puedo. Vale, aquí me dice eh, Aquí ni me puedo ir. Me tengo una vez 51. Podría irme. Aquí. A Barfelium. En América tengo Mucha Cuadra. Podría irme también... A Silvantón. Y en Dragonfall tengo una quest. Oh, creo, creo que en Dragonfall... Vamos va a mirar Dragonfall, que creo que en Dragonfall tiene una, una, una cosa muy chula. Creo que en Dragonfall había un sitio para matar bichos muy chulo. Creo, eh. A la mala puedo coger, ya digo, eh, pulso la H o uso la Vanguard Risqua y me estoy matando cuantos bichos que vea ahí. ¿cómo mato bichos? Tampoco tengo historia. Siempre me mata bichos, que a mano también ver un poco la historia y cómo se va. Así ah, no todo, ya sabéis. No se va que miro el libro cuando hablo, si tengo que mirar a la cámara. Y bueno, ya ves, entre es aquí casi que no tengo croma ahora mismo por aquí. No sé cuándo tendré croma. Pero no es algo que me importe, el croma. Sinceramente. Dragonfall. La caída del dragón. O el dragón cayendo. O. Bueno, en realidad Dragonfall significa dragón caído. Vale, matarme. llevarme ya matar a matar bicho. Es que, es que tampoco hay. Mira, esto es otra cosa, ¿ves? ¿vale? Tampoco hay por aquí cosas secundarias, joder. Ya que, que, que cojo un montón y talía a matar como si mañana. Eh, pero pero esto puedo matarlo y es tan doble uno a día. Susurros sin Susurros Invader Uh, me da mucha experiencia Son de estas cosas, excepto que no salen hasta que se la activa Lo que no sé, bueno, salen todas Ah, vale ¿Será por esto? Pues sí Vale, encima he pillado, he pillado aquí aquí un bache, Porque si tardan poco en salir, vamos rotando la bichos. o oh, aquí, oh, mira, mira. Vamos rotando. Y a rotar, pues. Oh, mira, mira, mira. Aquí, aquí, aquí puedo hacer fácilmente la cuesta. Ahí, la cojo va a poder activarla ahora, cuando es que mate otro. Cuando mate otro, activo la cue. O sea, la cueva activada. Vale, me da un poca experiencia. Pero si te pilla un. Si te pilla un bache De matar, matar, matar Y hacer la cosa rápido, pues pilla bastante experiencia. Cada squad de estas dan. Cada vez te dan 500. A ver, si lo consigo matar rápido, pues mira. Luego, no estos, estos son históricos. Mira, mira, mira que putón tengo. Ya se irá a buscarla que a mí me guste e ir a hacerla. ¿Veis? Ya se han iniciado esperado un poquito a respawn de los bichos Vamos, y te hace la coqueta a gusto No sé ni otra esto 5 a 10 Ahí va. El el el Entonces, sé, ¿esto me valen para la cueva o son independientes? Lo he dicho todo aquí. Y envento aquí la tomatera y ya está. Me eh, vale. Acepto rápidamente la quest. Le doy. Y la vuelvo a activar. Venga, vale. Y así voy rotando rotando, rotando, rotando, rotando, rotando, rotando. A ver, pero el mono que te ha hecho. ¿Puedo? Pero el bache bueno es arriba, donde están todos los, los chinos juntos. No me pillé un bache. pillé una zona para hacer una bangua request, que de hecho es la puta de esa 50 veces. Y lo mejor de todo, es que acababa de hacer el tren. El tren lo hacía con 10 vamos. Cada vez que hacía un tren, más hacía la cual. Vamos, le ve como un puto perro. Ojo, le doy y empezamos de nuevo. Se ha ido ese, se ha ido Mariquita. Ah, cae el mono, calla. Ah, no, que puede mono. Lo bueno también es que si estamos cogiendo objetos para juntar, juntar el arma ese que se monta por piezas, pues no va a nada. no me dar y vamos a pillar, pues, una chicha, ¿vale? 3-10 Ahora, en cuanto para que vez todo, pues... Se hace la cual y listo que listo Es fácil, y para toda la familia no, aquí hay para reventar ¿no te digo uh, Para reventar, pero en fin Y yeah, por pues cierto, estos mueren fácilmente, sí. y el rebollito que, me, me, que me, me, me va curando ahí como puede el pobrecillo. Bueno, vamos a hacer otro tren. Pura, Vale. Rápidamente. Ahí va. Lo que tendré que mirar es la, la barra de experiencia. Cómo, cómo va subiendo. Vale. La barra de experiencia. O está bien. Se pilla buena experiencia aquí. No voy a engañar. Bueno, antes de salir, y una cosa que, que recomiendo entera, es eh, cuando salgáis, salir al lado de un campamento o dentro de una ciudad, ¿vale? Para no perder experiencia, es ¿eh? raro, pero hay una especie de pérdida de experiencia, si sale del juego, mmm, fuera de una ciudad o fuera de un campamento, por eso, vamos a acabar ya, ¿vale? Ya damos media orilla, la vamos a dejar aquí en este campamento le vamos a dar aquí para la cual medio activada y nos vamos a despedir por hoy vale. ya sabéis que bueno vuelvo eh, a estar un poquito activo aunque sin partner, estoy buscando partner para youtube vale pues porque bueno, ya no tengo partner, es cosa de vida Recordar, eh, comentar en menos que queráis de septiembre por ahí vuelve a Ion, septiembre y octubre cuando ya tengamos Ion 6.0. Vuelve a Ion y demás. Y la quest, los directos. Y puede que de aquí a septiembre puede que haga un poquito de YouTube con Caratina. Con por, digamos, recordar viejos tiempos y también volver a enseñar un poquito cómo era Ion, ¿vale? Aunque la cosa va a cambiar bastante en la 6.0. Sin más, deciros que gracias por haberte ahí. Merecido su esquina, eh, y nos vemos en el siguiente vídeo. Una foto con la portada que le pillaba ahí en su, en su cosa. Le damos a salir, como siempre hago. Y hasta la próxima. Adiós.